¿Qué fue lo que pasó? Explícalo. ¿Qué pasó? Digamos? Yo le explico. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se reconoce ¿no? yo, sí, yo, yo sé, pero ¿qué fue lo que pasó? Él me quiso ir a matar. Yo lo que pude defender. ¿Pero por qué fue entonces? Por una denuncia que pusimos de robo hacia él. ¿A quién le robaba él? A mi casa. En casa, en casa ¿Qué te robaba yo? Tienes todas las cosas. ¿Había tenido problemas de ustedes? no. no, no, no Okay. Yeah.